¿Qué es Calistenia Perú? Para algunos es un deporte, para otros solo es un hobby. Pero la gran mayoría lo ve como una pérdida de tiempo. Y es curioso. Porque si realmente le haces una pregunta respecto a si realizaron actividad física en su vida, te responden que sí, pero que no fue su fuerte. Y he ahí el detalle. Existen personas que seguirán opinando de este deporte sin ni siquiera haberlo experimentado. Y lo peor, dicen que este deporte no llegará lejos en este país. Porque no hay comunidad. Atletas atacan a atletas. Critican de una manera anónima. Se apoderan de elementos importantes para hacer crecer e informar de este deporte. Pero el street workout no es oficialmente considerado un deporte. Claro, te entiendo pero de qué vale esperar que llegue el estado y quiera brindar el apoyo que es necesario a la comunidad pero hermano seamos realistas esto nunca pasará a menos que todos los que entrenamos este deporte veamos el street workout de una manera profesional tanto para nosotros como para las personas de afuera los que observan empecemos hoy y veamos el cambio que vamos a generar en el futuro como atleta no mates tus sueños. Déjame decirte que existen personas que están destinadas a asumir el riesgo y dar la oportunidad a soñadores y perseverantes en este deporte. Como tú, como yo. Y lo digo con una seguridad porque lo veo con los ojos de fe. Y para ti, padre de familia, si tu hijo entrena, apóyalo. Y hagan crecer las esperanzas que sus hijos algún día darán de qué hablar. Existen personas jóvenes que llegaron a posicionarse como los mejores atletas, teniendo mejores oportunidades. Y también entiendo que es una lucha, es una competencia, pero el que no persevera, no alcanza. Ejemplos claros Stony Gaster, Eric Ortiz, Víctor Allende, entre otros atletas, que de alguna u otra manera la vida les cambió. Este deporte les dio una oportunidad distinta de vida, pero estoy seguro que ellos la tenían muy claro. Es por eso que yo vengo a dejarte esta palabra. A que sueñes, a que te motives, a que te imagines. Y demuestres al universo que estás preparado para asumir este poder. Y sobre todo, demostrar al exterior que si sí hay comunidad en el Perú. Apoyemos a los líderes de este deporte, que hoy en día están trabajando por el street workout peruano. El Perú está lleno de atletas con mucho talento. Es así que llegué a escuchar por aquí que los peruanos están considerados como los mejores estáticos, con mucha fuerza, con mucha resistencia al realizar sus trucos. Hermano, Perú tiene otro nivel. Si queremos llamar la atención a los medios tradicionales, sobre todo para dejar nuestro mensaje, debemos hacer ruido para generar un movimiento social. Tenemos personas profesionales que nos van a dirigir, los que nos van a representar dando la mejor cara en el street workout peruano. Si no me conoces, mi nombre es Esteban Chávez, comunicador de profesión, y de esta manera vengo a brindar el apoyo a la comunidad street workout peruano, a comunicar de alguna u otra manera a informar, a entretener y sobre todo comentándote sobre las novedades que está pasando en nuestro país en el ámbito del Workout Perú. Si tienes alguna sugerencia, déjame saber en los comentarios. Si eres entrenador, atleta de este deporte Street Workout Calistenia, no te olvides suscribirte a este canal.